Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a la demo de Octopath Traveler 2 Prologue demo ¿De acuerdo? Quareny anunciado en Nintendo Direct Una demo de alrededor de 3 horas del, del juego de rol Que llegará a finales de mes Llegará el 24 de febrero Y el progreso, como siempre, se podrá transferir a la versión final ¿De acuerdo? Vamos a echar un vistazo Podemos jugar 3 horas desde el inicio del juego según coste en tu archivo de partida guardada. Puedes elegir a cualquiera de los ocho protagonistas con la versión completa del juego. También podrás trasladar los datos de tu partida al juego completo. Los viajes fuera de la región inicial estarán limitados, pero puedes explorar esa zona como más te plazca Tenemos 3 horitas de demo. Pues bueno, vamos allá. Aquí tenéis The Square Enix. Ha salido para Nintendo. PlayStation... Y PC en Steam, ¿de acuerdo? Así que lo tenéis ahí para descargar la demo también. Vosotros ahí tenemos la musiquita ya de Square Veremos a ver. Ole, ole, ole. Venga, vamos a ver. Vale, voy a ver la ajusta Si yo puedo quitar la música o bajársela. A ver lo que hacemos. Esto en español: juego, gráfico, sonido. Música No me diga nada de los... Yo la quito, ¿vale? Porque es que me va a salir seguro el copy, ¿vale? La quitamos del tiro Venga, lo demás lo dejamos así, yo creo, como esté Ok, cambio de aplicado Vale Aquí opciones de gráfico Activar Este de la cámara, activar Activar el brillo lo tengo a tope Vale bueno, va a en inglés, velocidad de los mensajes, muy rápido, acción del texto sucesivo, avance rápido, mucho, bastante, vibración activar, recordar la posición, vale, no podemos recordar, no sé, de momento la dejamos ir a establecer, vale, la inicia. A ver, la, la acción de senda, ese sí me lo tiene ahí puesto en guardar, no sé. Lo dejo ahí tal como está, ¿vale? Aplicamos. Y vamos a ver el jueguito. ¿De acuerdo? Así que vamos allá, chavales. Sale el 24 de febrero y lo estamos probando aquí en primicia. Venga, vamos a ver. Selecciona a tu viajante con quien iniciará esta aventura. Ok, boticario Casti. Esta será la curandera. Okay. Tampoco vamos a leer esto eh. Cambiar franja horaria ¿Esto qué es, tío? Tengo ni idea, ¿eh? Nación <ríe> de senda noche Emplear ingredientes sin que se gasten durante la elaboración <ríe> Ni idea, ¿eh? Acción de senda de día y de noche Vale, vale Bueno, vamos a ver los otros Odio oh, que me he ido Por aquí, ostras, esta ¿no? Ladrón, ladrón a esta Estos objetos de otras personas Manto de las tinieblas Ojo aquí con esta, ¿eh? Vale, vale El maguito que lo tenemos aquí Ok Mola los maguitos ¿Qué tío? Estudiar al enemigo, escrutar Erudito, esto es un erudito ni idea, a ver si vemos algún arquero o algo. Ah, cuántas chicas hay. Seducía, trae a otra persona como se quitó. <ríe> Función: según quien te acompaña, recibirás ventaja durante tus bailes. Ah, esta es bailarina. Que no te pone lo que es, tío. Bueno. Ok. ¿Este qué hace? Otra. Comprar. Mercader, este es Mercader, no sé qué arma tiene ni nada. ¿Lleva un caballo? No sé. Pues está la cosa chunga y luego tenemos este o esta espada china, ¿no? Es un guerrero, guerreros y cari. Pues, estoy ahí entre el guerrero y y el maguito, no hay ningún arquero. Otra esta qué chula esta cazador sí sí estaba con el arquito lo mismo me cojo esta casi siempre me suelo coger de la espada vale pero lo mismo me cojo esta por probar encontrar las tres criaturas legendarias y salvar tu isla esa es nuestra misión vale tenemos que encontrar la... las tres criaturas bueno vamos a ver qué os parece cogemos esta Puede estar bien Captura un monstruo y puede transformarlo en un objeto, dice Investiga a otras personas a un combate No sé, está puede molar con el arquito y... Ay, Dios, ya me he ido <ríe> Mira, ahí va en la playita el clérigo lo mismo cura lo mismo no no ataca Mira, puede estar bien la de las tres criaturas esta legendaria Esta reciosilla. venga vamos a ver en la isla de totojana totojaja moran una, las mora criaturas inhumanas llamadas terios es ahí donde están donde estás con los tuyos te llamas ochete ochet y eres una cazadora vale Vives en la isla con total tranquilidad, salvo por alguna que otra arencilla ocasional con los humanos. Sin embargo, un día te enteras de que una calamidad conocida como la noche escarlata amenaza con arrasar cuanto conoces. De acuerdo, maestro, iré a buscar esas tres criaturas legendarias. Emprendes tu viaje con una misión crucial. Encontrar a las tres criaturas legendarias y salvar tu isla. Pues venga, vamos allá con esta yo que sé. Vale, con Oche. Parece interesante. Vale, la aventura. No he jugado nunca este juego Al uno ni nada Vamos a ver Square Enix tiene Tienen buenos jueguitos de estos Tiempo atrás existían tres criaturas legendarias Muy bien Creo que serán esas tres que salen ahí o algo Habían sal salvaguardado la isla de tiempos inmemoriales Pero tuvieron que marchar para proteger otras tierras ahí hay tres criaturas y, y algún ente diabólico Qué amenaza el territorio si se quisiera la torna a su poder deberían ser traídas de vuelta a sus costas antes de la noche de la luna escarlata y la calamidad que su nombre presagia vale a mí que la verdad es que estos jueguitos me gustan mucho estos juegos de rol así con con ambientación retro de dos Ojet, Ojet, Mi querida discípula, me sale ahí un león. Okay. Un aparece. Algún día te convertirás en cazadora de pleno derecho. <ríe> ¿En cazadora? <ríe> ¡Monster Hunter! balance. Ok, como guardiana de la isla deberás dar caza a cualquier criatura en discordia Hay ocho personajes, ¿vale? Y podemos elegir que queramos Así que, bueno, yo me he elegido esta A ver qué tal Y para tu honorable labor necesitará un camarada de confianza Compañero <coughs> Venga, vamos a ver Campaña, <ríe> ¿qué era? Cierra sardilla. Un camarada, creo que va a ser el zorrito. Taca, <ríe> mm, elicaón Estás ante un Elicaón, una criatura iluminada por el sol. ¿Vale? Como una especie de Elicaón, pero Eli Ok, impero salvaje. Mira, mira. Sus fangos son la flesh de su prey. Making them formidable weapons. Sus colmillos no conocen la piedad. Sin duda se convertirá en tu arma más fiable. Pues venga, vamos allá. Con el perrito y el búho. Nos está presentando, yo creo. Aquí tenemos a una Selenichuza. Criatura bendecida por la luna. De ahí viene lo de lo de Seleni. Venga, vamos allá. Su batir de alas moldea las corrientes de aire, así como el poder mágico. Both are among the known. Ambas criaturas son de una gran rareza. Dios, el doblaje ante estos huevitos que no tenían voces, ¿eh? vale, era todo leer y ya está. Vale, encima venían en inglés o en japonés. <risa> You must choose one, Poca broma Alguno que otro he jugado yo en japonés Adelante, chat Es hora de escoger Venga, ¿quién? Cogemos <ríe> And having chosen ¿Qué haces? One, you must Acércate a la criatura que prefiera e intenta cautivarla Vale, o la lechuza o el otro Ah, va a ver Yo me iría con Con arrojo Me iría el licón, eh El perrito Vale además con el otro podemos volar o yo qué sé Pero no el batir de ala, Pero bueno, venga, vamos a ver personaje a ver personaje, ¿vale? Acción de senda, no sé eso de qué va Si es por el día o por la noche, no sé el Menú principal, correr Y confirmar, tampoco tiene esto mucha historia, ¿eh? Mantén pulsado el círculo cuando te mueves para correr aún más ¿Vale? Y viene lo de correr Pero ten cuidado ya que la prioridad de encontrar enemigos es mayor mientras corres O sea que, ojo Ve Vale Cautiva una criatura, ¿eh? pues venga. Yo me voy a ir por el perrito. ¿sí os parece? Durante la noche, Ochad puede cautivar a otras personas para que la acompañe No sé lo de cautivar, pero bueno. Acción de senda: Pulsar cuadrado cerca de una persona. Deberá utilizar objetos concretos como la cecina para cautivar. Vale. Cautivar el licao. es necesario. Cecina de la amistad. Pues espero que tenga. Si no. Vamos. Los no objetos que utilice desaparecerán de tu inventario. Muy bien. ¿Tenemos de eso qué pasa? El triángulo no me funciona Aquí Helicao, habilidad de ataca Un punto débil físico, impacto final Y este, ataca un punto débil Elemental, espada arcana Ojo aquí, ¿eh? Puede contra los aire y la magia con el batir de su ala está más perrito? No sé Tú le vas a favor del sol Vale, uno del sol y el otro de la luna A ¿Vale? uno para la noche Otro para el día no los... Vamos, el cuadrado Dale cecina este Venga, ¿dónde está? Cautiva al habitante para que te siga, invocalo en combate, verás contar con los datos necesarios. Vale, hay que darle carne. Oficina de la amistad. A mano, sí. Eh, ¿Con una categoría, dice. Pero no puedo elegir nada. Ah, allí, sí. Vale, venga, le damos dos veces al X. Y nos elegimos <risa> al A me quedas bien, amiguito. Mira cómo la acaricia. Te llamaré. Akala. Ah, Akala. Oh, madre mía, el nombre. Venga, parece que ya lleváis bien. Pronto seré uña y carne. Aquí es que está estos momentos, eh. La no será una excelente cazadora. Venga. Qué ilusión, maestro. más por tiempo, no sé yo esto el tiempo como pasar aquí en la conversación esta. Este se, se ha enojado. Este. Ha le Quizá. Estamos aquí ya. Bueno, lo hemos Chai. Chai. Es peligroso. ¿Eh? <risa> <risa> Ojo. Vale, yo creo que está como. Poseída, ¿no? Ahí por el. Poder diabólico o lo que sea. La ha poseído ahí la lista escarlata. A ver. Se va. la lechuza Ah, ahora tenemos que rescatarlo. Vale, vale. Lo voy comprendiendo. La <risa> diálogos son. Ay, perdóname. I'm sorry. Sorry, my friend. <risa> Bueno, así comienza esto Diez años después Pues bueno, está interesante esta aventura Lo bueno que, que tiene para otros personajes A ver, lo, bueno, no nos va a dar tiempo A mirarla toda la historia, de todo <ríe> Pero está guapo Ya el abuelo dice La cazadora Pesa en la celta Tengo su metido en la garcía <ríe> Qué graciosa la celta Me cae bien ¡Otra! ¡Qué hazto la garto, chavales! Ya soy iguana, que la no vea. Mírala, te pillé iguana real. Me he conocido por, lo, por las escamas estas y los rollos. Es Godzilla, pero en. Eh. Te has puesto bocha, dice. ¿Cómo has crecido? <risa> Gigantesca. No seas apariciosa, que el bosque es de todos. Sorry, but I'm here to hunt you and then get back in time for breakfast. Siento decirte que hoy tú eres la presa. ¡Va! Que me voy a perder el desayuno. ¡Vamos, sacala Venga, a ver. ¡Wow, wow! Venga, así comienzan los combates. Vamos a aprender el tutorial, este. Ruptura. Aprovecha la debilidad de tus enemigos para provocarle ruptura. Ataca la debilidad del enemigo, ¿vale? Ahí la pierna lo que sea. Si sus puntos de escudo llegan a cero habrás provocado una ruptura. Ocho después de alternar entre arcos, hachas y habilidades de rayo durante la batalla. Para revelar las habilidades de sus enemigos. Ve habilidades de caza y escoge ave de trueno para ver una muestra. También puede seleccionar atacar y utilizar la cruceta para escoger un arma. Guay. Vamos a por el ave de trueno. Habilidades de caza. Vamos a tocar con el arma, ¿no? Habilidades de caza. Vale. El ave de trueno. Y que darle como abajo, ¿no? Bueno, en este momento no puedo darle Nada más que ahí en el centro, así que... ¡Vamos allá! ¡Toma ahí! Bien, bien, le hemos hecho la ruptura, ¿eh? Vamos a ver Combate 2 Después de provocar una ruptura del enemigo Cambia el modo impulso Para aceptarle un golpe de devastador con el R1 Provocarle una ruptura a un enemigo Debilitará su defensa Le imposibilitará cualquier movimiento Genial pues se reúne para entrar al en modo impulso, Mientras la potencia de tu ataque y habilidades. Obtiene un punto de impulso por turno. Podrás invertir hasta tres puntos para aumentar los tres niveles de energía de una orden. Si usa el modo impulso no obtendrá puntos en el turno siguiente. Vale, vale. Ok. hacer lo mismo solo se obtiene con atacar normal. Venga, vamos. El impulso este. Impulso. Vale. Podemos hacer hasta, hasta 3 ¿Qué hace con la, el arma? ¡Oh, dale caña a la iguana! ¡Está real! ¡Toma ahí! ¡Ojo! Vale, me hice que debía al rayo y al arco, ¿eh? Vamos a ver Que un leñazo bueno, ¿eh? Vamos a capturar un monstruo Lo voy a hacer ahí. Este otra vez, yo creo, ¿eh? Debe al rayo y al. Y al arco. Antes le, hace... le hicimos el del rayo. Vamos a hacerlo ahora, el del arco. la flechita y buena Eh, me sale una flecha para abajo. Ah, mira. Se me señala del arco, ¿eh? Venga. Vamos a darle. 5, bien. Y 56. Fenómeno. No veo la vida del monstruo De momento no la veo Bueno, estoy con la ruptura esa y tal Está, está confuso, está ahí Vale, vale uh, Que no sé si curarme y tal Me pego otro leñazo para ver dónde vamos ir mm. Pulso, otra vez No sé si tengo No, yo tengo nada más que dos Bueno Vale, con el arquito sí. también. ¡No! ¿Vale? No time like the present. Serás mía en un periquete how fast we can him. Vale, vale Ahora te voy a capturar Ok o chat puede capturar monstruos una vez debilitado. Con los monstruos capturados con éxito puedes provocar a alguien para combatir Vale Con el provocar la probabilidad de éxito aumentará cuando el enemigo tenga los puntos de vida bajos. A que haya quedado expuesta su debilidad presente, estado alterado, o cuando haya entrado en estado de ruptura. Ten en cuenta, no obstante, que hay varios enemigos raros cuya probabilidad de, de captura seguirá siendo baja, pese a todo. O que directamente no pueden ser capturados, ¿vale? También habrá ocasiones en las que se captura el enemigo automáticamente después de derrotarlo. Eso, mola también. Ya, pues venga. Ok. Eh, pues vamos a ver Solo tengo este, ¿no? Invocar o capturar un monstruo Capturar Ok, probabilidad de éxito 100% Genial Queremos capturarlo, sí Habilidad de mordisco Preparar, cecina por 30 Me ha pegado dos mordiscos Ahí bueno, eh La iguana esta Con, con dos de fuerza Dos flechitas de esa de fuerza Vamos Toma re ahí Míralo, esto es un Monster Hunter Pero en juego de rol Bien yeah. Hemos subido ahí de nivel nivel 2 Estupendo Venga, vamos a ver qué más cositas nos ofrece el jueguito Vale, en principio está muy, muy chulo Y divertido Que es lo que interesa, me gustan estos jueguitos eh, a lista y en bandeja También nos habla eh? el licón este Acá la, dice, parecía más fuertota, eso sí Uy, pues me ha pegado dos leñazos que no vea Si me descuido Ya no quedan amenazadas en el bosque Yeah, <ríe> Tiene hambre yo creo, eh La ruido el estómago yo creo Vamos a ver Sí, sí De carcholis, que hambre weak for the strong comer los fuertes devorarán a los a más débiles. Eso es ley de vida. El pez grande se come al pez chico. Venga, vamos. Es nuestra ley, dice el oche Aún no puede parte el oche Y una pizca. Mira, esta esquinita solo. El bosque es de todos Tú mismo lo has dicho en esta ley Vista que las presas se deben compartir Jolín, vale <ríe> La quiere comer Venga, vamos a ver quién viene Parillo se va, aquí viene alguien ¿Qué ocurre, Chet? Huelo mm. algo No es nada, volvamos a la aldea, cala Algo hay por ahí Bueno. Usa el radar de la esquina inferior derecha Para comprobar la zona y tu dirección Continuar la historia aquí Si está demasiado lejos, continúa hasta el indicador de destino El icono de entrada aparecerá en verde Punto de partida, historia secundaria Punto de guardado Objeto oculto Y otro sale a la zona cercana Pulse el R1 para activar o desactivar el radar ¿Vale? Venga, vamos a ver Esta es la aldea de los teorios Ah, mira, está aquí lo podemos activar también Dice que es de día, ¿vale? Aquí no sé lo que me indica. Para acá. ¿Algún templo o algo? Ah, mira, hay un cofrecillo, ¿eh? Ojo. Me da vuelta que me roje las tripas. No me deja avanzar. Estoy esto un cofre. ¿Cómo llego ahí, tío? Un cofrecillo para que yo lo coja. Ya me está... Y otro allá arriba, tío. Chanfli. Qué bueno que lo viste, bandolero. Qué lo que no puedo acceder a ello. <risa> Y me da rabia A ver si por aquí Aquí hacemos algo A ver, aquí tenemos el menú Mapa mundi Camino a la bestia real Ok es la aldea de los terios Ahí Acerca o alejar el Diario, el inventario, curación, equipo No sabemos El estado y otro Vale Ahora iremos viendo Me ¿No lo den arma o algo, no sé Vale, yo lo que quiero es moverme a ver que esto he A ver A mí dice que es pasa. Aquí una casa A ver, ahí tenemos que ir Me he recomendado uno, sí, sí, sí O sea, capítulo 1. Este nivel de peligro 5 necrópolis de bestia real Aquí no, aquí no tenemos que ir todavía, por eso no me deja Vale, pues vamos para allá, ¿vale? Para el norte Venga, pues estupendo, vamos para allá No me deja marcarlo ni nada Sí, y alguien por aquí Ah, mira Aquí en la laia de la isla está en compañía La criatura que no fue elegida y un compañero de por vida Bueno Ahí tenemos Che, Casti, Troné, Oswald Partitio, Arnea, Temenos E Icari Vale Cada uno y con su profesión y su historia La secundaria bueno, bueno, bueno Invernales, salvajes, terras verdes, terras carpadas una. Todo Totojaja, terras portuarias y terras radiantes Ok Vale Estamos en Totojaja Muy bien, tenemos 18 minutos Y el tiempo contando, ¿eh? Así que, venga, vamos, Leo no me va a dejar o qué? A ver A pillar él el... A ver, a ver me deja? sí ¡Bien! Anillo certero, muy bien Vamos a equiparlo Voy a equiparlo, ¿qué pasa? Precisión Vale, y tengo hacha, escudo A ver Me da 117 ciento... Toma, equipado Vale, se equipa desde aquí Uva activa, tenemos Ciruela y aceituna Ah, ¡Ja, qué gracioso! ¡Ja, <risa> El hacha de demolición Parece que las tenemos equipadas Yo creo que las la tenemos equipadas No lo sé Vale Escudo de madera Sombrero Sí, sí, está equipado Y membrana de rana <risas> Vale, vale, está equipado Estupendo Esto, armas, vale Escudo, casco armadura y accesorios Mira, pues estupendo Me gusta, me gusta Ahí, ahí Venga, ahí parillo El otro cofre no puedo, ¿eh? No sé De qué manera se podrá coger Aquí va a regular también y todo, como no veo Venga, vamos para el norte Pasamos del otro cofre No puedo cogerlo A ver este, este es Para grabar ¿Cómo grabo? Aquí Vale Venga, ya llevamos 20 minutos, ¿no? Guardado completo, ya ves en tiempo que avanza Y yo no quiero pare La aldea de los terios Vamos para allá Ojo, la aldea está aquí El arbolito Venga, vamos a ver Sus pescaditos y colgados Y todo Vale, un pueblo pesquero Por lo que veo Tiene allí el mar al fondo Ok De vuelta en casita Genial Olisqueando ¡Ojo! Aquí huele a humano pues yo no soy, ¿eh? Vamos, escala Están ahí esperándonos, ahí, ¿eh? Los del pueblo <ríe> Ahí, ahí, míralo Abrid bien esas orejas peludas, aterios La caza nuestro lado del bosque Está empezando a escasear Así que nos vamos a enviar a vuestro lado también Ah, vale, están aquí los humanos con los otros con los... Vale, vale Qué pérdida de tiempo, estas alimañas ni siquiera saben hablar Dice el humano ver, Aunque quizás entiendan esto Y saca ahí un pedazo de espada o algo Machetillo el joven dice para como se la señora Cornelia es el amo el amo de la isla ojo el, el león vale el Juba dice que no soy bien recibido humanos hemos vivido pacíficamente en este suelo desde que el tiempo es tiempo y ahora osáis reclamar lo que es nuestro por derecho Como siempre Acordamos compartir las tierras sin invadir nunca el territorio ajeno Ya, pero es que no es suficiente ¿Cómo vivir aquí sin suficiente y recursos? Los humanos necesitamos más alimento y recursos. Criaturas codiciosas, o si sea es que los humanos somos. You fell the forest, so your could grow. Ya ves, habéis talado parte del bosque para ampliar vuestro asentamiento. <risa> Nosotros también tienen talado aquí para construir también, ¿eh? En lugar de dañarla, deberíais aprender a convivir con la naturaleza. Como hacen las tribus. Ni que nos hiciera falta. Podríamos hacernos como esta aldea entera y se acabó, dice este es el humano. Este ya estamos mosqueado, ¿eh? Ok, se echan para atrás. ¡Ay, ay, ay! Venga. Aquí llegamos nosotros. No sabía, solo de la aldea vecina. Vamos a enviarle de vuelta. Quiero desayunar en paz. Aquí vamos a perder un montón de tiempo con las conversaciones estas. A ver, a ver. Y eso que son cortitas. Venga, vamos a ver. Acción de senda: provocar. Durante el día 8, puede provocar a otras personas para que luchen. Lo que vimos antes. Acción de senda con el cuadrado. Puse cerca de una persona. Vale. Y vamos a probar? a uno de estos, de los humanos <ríe> A este que está aquí no, A este de perecillo, venga ¿Quieres provocar a esta persona? Sí <ríe> Con el perrito salvaje ¡Adelante! Me encargaré de este monstruo Vamos ya A ver si le damos Ojo, veo también velocidad de juego, ¿eh? Podemos ir A ver, por dos Por uno Perdón, a ver. Invoca a un monstruo capturado al campo de batalla. Creo que se puede estar bien, ¿no? Ah, sí, me ha dicho que lo provoque. Sí, sí. Pues venga, vamos a invocar a nuestro monstruito. A Cala Otro. Que tenemos también a la iguana. <risa> Mira, yo pienso que este, ¿vale? Con Akala le vamos a dar cela. ¡Qué guapo! Lo invocamos. Este ojo Juego me ha pegado a veces. Vale, debía. A la espadita, espadita no tengo yo pero con otra vez con la, con la iguana ahora Sí, mira, este tiene Sí, sí, sí pues Venga, vamos a darle con la iguana ¡Toma! <risa> Hemos hecho la ruptura ¿Y ahora qué era, tío? ¿Ahora pegarle con el impulso o qué? Que nos falta ahí Mirarle a ver a qué es más Más débil no sé si hacerle lo del impulso, a ver No me más. ¡Al máximo! ¡Toma! ¡Toma ahí! Y, y podemos... ¡Vale, vale! Esto final yo le pego como el disco Que es lo que es débil De vale, buena! ¡Vamos 297! ¡Madre mía! ¡La que le he quitado! ¡Guau! ¡Qué bueno! Ok Estupendo Nos da bonificación por ruptura y todo en momento nos dan objetos, pero bueno Es parte de la historia, ¿vale? Supongo cuando ya usen todos los monstruos del, del mundo Pues ya nos darán cositas Venga, a ver si pulsamos esto de aquí en la aldea, ¿vale? No se si arrepentiréis, ¡chario! ¡Cuidadín! ¡Muy buenas! Ya estoy por aquí, justo a tiempo Siempre so tenés que recurrir a la violencia. <ríe> Thanks, gracias, Chet, gracias. Hero. Nuestra heroína nice de la aldea, aldea. <ríe> qué mala traducido está ahí. <ríe> <ríe> <ríe> Je -je. Hoy good, la casa me ha sonreído. Looking Looking delicioso, good. delicioso. ¿Será Looking la iguana good. o qué? <ríe> sabroso, sabroso. Un momentín que la prepare. Sí, deben de referirse la iguana. Hemos cazado. Venga, vamos a ver. Hay que hablar también. Los puede preparar los monstruos capturados para convertirlos en objetos, dice también. Vale. Pulsa el cuadro no bueno, está cerca de ninguna persona y selecciona un monstruo de la isla. De la lista. Prepara objetos para sacarles partidos. Los objetos resultantes pueden utilizarse en batalla o con la acción de senda o cautivar. Sus objetos dependerán del monstruo capturado. Vale. Para la gana de bestia y darle cecina A los tedios A ver pues lo otro capturado ¿También puedes prepararlo? Acá la supongo No la podré preparar ¿No? A ver este Pero automática Vale ya Tenemos un 25% De capturarlo Supongo que esta Es eh, buena Preparar Venga Vamos a prepararla ¿Nos pide cecina? Ah no Que nos da cecina por 30% pero perdemos al monstruo capturado, eso sí. Pero bueno, como nos lo pide que lo, que lo preparemos, pues ahí está. ¿Vale? Ahí lo tenemos, supongo. ¿Y ahora qué? Ahora qué. Chao, chao. compartir carne, compartir. Claro, hay que darle. Venga. Míralo, ahí está el pedazo de. Servio Servío. Here we go. Enjoy, disfrutad ahí de la comida. La comilona, rico lo rico dice este. Delicioso, delicioso. Chat, ven conmigo a la colina oeste. Venga, sí. Tenemos tres horas solo de, de demo. Podemos conversar mientras comemos, dice. Pues no se debe ¿eh? hablar mientras se come, no se debe. Es ¿eh? de mala educación. La gente habla ahí comiendo Yo también hablo muchas veces Hablo ahí comiendo Y la verdad que no... nada no es de muy buena educación Venga, a ver si le damos a este más... A ver... ¿Esto qué? ¿Quieres provocarlo? ¿Alterio? No, no No Quería darle comidita Ah, vale, ya se la han comido Ok No queremos provocarlo Vamos a buscar leoncillo Aquí no hay... El cofrecillo o algo que yo me lleve Esto es pues, para grabar, ¿vale? Ok A ver cuánto llevamos ya 29, ya ves tú Esto, El tiempo pasa, volado No nos da tiempo nada, ¿no? me, me leía a buscar cositas Entonces cuando vamos a perder un tajo de tiempo ¡Ojo! Pero es que ahí hay un cofre que estoy viendo Media vuelta que me ruben las tripas Maldición Ahí hay uno, tío ¿Dónde está esta con hambre? A niña, a niña, ¿querés comer ya? Puedo yo coger mis cofrecillos, mi historia y las chilla y todo <ríe> venga vamos allá corre me haría que corriera más o algo <ríe> ah sí lo digo en el círculo <ríe> venga vamos por... a dónde ha dicho que está el león tío ah, bueno, ahí está ese hombre ese leoncito recuerda un poco el de crónica de Narnia o algo de eso no sé pero ve para grabar ah aquí está el león venga ya lo he encontrado a ver que nos cuenta el leoncio. Oh, se está hinchando de carne. Qué rica, eh, maestro. La parte más magra es lo mejor. Sí, sí. Mira cómo sabe la niña. la carne. Desde luego, ya sabe elegir la mejor presa. Gracias. Ya ves. Incluso ha atrapado una iguana real hoy. La más, más empezada. You are a true Nuestro primer monstruo no igual es Normalmente suelen ser monstruitos más chicos y más más débiles. Eres una cazadora ejemplar. Tu arco preserva la armonía del bosque. ¿Te parece la historia de Laoche? Yo creo que he elegido bien. A mí me gusta esto de la naturaleza, los animalitos míticos y toda esta historia. Venga, vamos a ver. Jejeje, je, je, que me emociono, dice la niña. La verdad es que no se me da mal. Yo sé ya sé cazar y hablar en condiciones. Je, je. Ya no es una niña. Ya sabe cazar y hablar en condiciones. Aunque seguro que es porque siempre intento imitarte. Ahora tiene buen maestro. Acá mira, mira, la también la conoce y dice que ha crecido mucho. La conocen desde, desde pequeñita. Por desgracia lo mismo se puede decir de su velocidad. Tiene también mucha hambre. Hombre, claro jaja ja, ya lleváis una década 10 años haciendo compañía, ¿verdad? O sea, diez y yo por ahí lleva, la, tiene la niña Más o menos, por lo menos dice que se llevan conociendo 10 años Ok Están presentándonos aquí los personajes no Y todo elegí esto. Elegí Algo malo va a pasar pronto, ¿eh? Vamos a ver ¿qué habrá sido de la otra criaturilla, dice Intentaré Intenté buscarla, pero nunca la encontré No le des más vuelta, el destino así lo ha querido Pues sí Muchas veces el destino es caprichoso y... Por eso le doy a amor a Cala por ambas Vale, le da ahí amor doble Muy bien ¿Sabes? Llevo muchísimos años a cargo de esta isla. Y algún día moriré y no seré más que un trozo de carne como este. Cuando llegue ese momento quiero que ocupen mi lugar, no sé. Sí, tenemos que reemplazarlo cuando muera. Dice, ay, no sé, maestro, es que... Parece una carga muy pesada. Una cazadora sí. tiene que vivir sin ataduras y vivir libre. Ese papel no le pega a la niña todavía Claro, yo es que prefiero ir de caza Y comer delicias todos los días <ríe> Ya veo Bien, ¿te has dado cuenta del bosque ha cambiado? Es como si tuviera miedo A ver, ya, ya Ya, ya sabía yo que iba a pasar algo, ¿vale? Pues estaba la cosa muy tranquila y... Vale, vamos, a ver. vamos, vamos Vamos a ver quién es Los humanos Ah, está la Cornelia, tío ¿Qué bueno, que habían hablado antes negocio negocio la la ciudad ciudad Ok Que choso ¿qué ojos ¿Qué trae por aquí a la jefa de la aldea humana Muy buenas Bienvenido, bienvenida a ofrecer esto Por forma de Espero que sepa disculpar las perezas de algunos de mis semejantes Por favor, acepta este obsequio, ¿vale? Esta es tranquilota, esta es buena gente La Cornelia, me cae bien De momento, no sabemos qué. Oh, ah. nos trae otro de este de carne, pues si ya hemos comido ¿Con cuánta humildad nos bendice hoy? Me Claro, claro, la vamos Hemos calado No intentes camelarme, déjate de rodeo y dime qué quieres, Cornelia A ver, se lo decía, a ver sus intenciones A ver of cuáles course. son beasts, Hombre, you claro, el instinto es, es primordial Venga ¡Ja! Tu instinto es infalible, como de costumbre a young girl from our lo tenéis para Nintendo, PlayStation y Steam. Lo no de. Lo no de la Xbox se han quedado sin. De momento sin huevito de este. Una niña de nuestra aldea se ha metido en la necrópolis de bestia real, ¿vale? Esa es la zona que vimos antes. Vamos a ver. Ya sabes que esas ruinas son muy peligrosas. O humano que, en, que allí entra, o humano que allí se queda. Pero sí. Pero no es el caso para vosotros nativos, ¿verdad? Va a pedir ayuda. Vengo a pedirte que saque a la cría de allí. Si nos la traes sana y salva, reconsideraremos el tema del territorio. Encima. Claro. Es una broma. Estas ruinas, esas ruinas actúan de guarida para los monstruos Nosotros también nos mantenemos bien alejados de allí ¿Por qué habríamos de arriesgar nuestras vidas para, por vosotros, humanos? El destino sí la ha querido para esa niña Acéptalo y vuelve por donde has venido ¿No les ayuda, a yo que sí, pero bueno, la esta seguro que sí les ayuda a ver. yo la salvaré la <risas> estás diciendo? Ochet, oh, has perdido la cabeza me Juva? Maestro, no recuerdas tu propia palabra más, Me dijiste que a veces hay que seguir el corazón no dejar, dejar el olfato no. y la vista a un lado Pero ya sabes lo peligrosa que son esas ruinas Además, es ¿por qué arriesgas tu vida por una humana? No sacaremos nada bueno de esto Human. No debería importar que lo sea. Más en una circunstancia así. El corazón me dice que salve a la chica. Y eso haré. Bueno, le no hace caso al maestro en esta ocasión, ¿vale? Si no, bueno, le enseña... El cubano está muy conforme, pero bueno, va a tener que aceptarlo también. Casi sea. Vete. Dame algo, maestro, para el camino. Te lo agradezco, Oteria. Me llamo Chet. Nombre Tengo nombre, ¿sabes? Claro. Ahí, ahí. La niña con carácter. Oh, ah, igual dame un poco de carne. No se os ocurra comer, comerlo la entera. Hay que ver. Preocúpate más de volver de una pieza. On, Vamos allá, acá la. Guarda tu avance. Nunca se sabe cómo, dónde te esperan nuevos peligros. Así que guarda a menudo. Vale. Ahí en los. Busca este monumento. Como una especie de estar y con un librito y tal. Encontrarás puntos de guardado en pueblos, mazmorras y zonas del mundo. Vale. Muy importante. Como esta. Ok. Ahí estamos. Ahora otros 10 minutos, por lo menos. Bueno Por lo menos. 9. Pues nada. Vamos para allá A ver dónde tenemos que ir ahora Para subir ahí a rescatar a la niña esta A ver si me deja ahora coger el cofrecillo o algo Vale, uno, solo hay una especie de caminitos Por los que podemos pasar y tal Aquí no me deja Sí, mira, abrí Ah, mira la tienda El trueque Vale A ver, alma A ver si tiene algo para... para. A ver, estral del terio cecina 8, vale, tenemos 29 Parece que la cecina es la moneda esta de aquí Tenemos 29 Arco del terios, tío, es que esto no Nos da, eh No tenemos ninguno, ataque físico 47 Hombre Yo me voy a ya este No sé qué os parece Ya ves El tirón Equipado Vale, me quedan tres vecinas. a ¿Ahora que no podemos vender o qué? Bueno Está bien Seguir viajando No se puede vender Es solamente trueque y tal, ¿vale? No es compra-venta, es trueque Vale, pues me tengo que curar y todo, ¿eh? Me han quitado vida y no... ¿Tú ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? No me voy a pasar Por ahí Vale a ver si encuentro el cofrecillo o algo y nos vamos ya. Que. Aquí otra tienda. A ver. Se que vende. Quedarse vale, vale. Esta es la de la posada. Me quedo y recuperamos vida. Sí, sí. Nada más no nos no pide cecina. Está gratis, claro, tío. Si es mi aldea, macho. Estaría bueno que me cobraran <ríe> Bien, bien. Vamos bien. Venga. Hemos recuperado vida. Seguimos viajando. Vale. Me gusta mi mí los esto Está muy bien realizado y tal. Y me gusta la verdad. Aquí esto. Ok. Mm, no veo nada por aquí. Estaría bien que nos diera algún cofrecillo o algo. Pero no. no va a decir nada, ¿no? No. Gustar pollo, gustar mucho. Y pescado. Echar cazar muy bien. Perfecto. Somos fenómenos. Y lo sabe. A ver, esto que me dice? no me dicen nada. Ok, tenemos que ir para el sur, ¿eh? Ahora voy a, gra a grabar Venga, todo el rato grabando Ok A ver dónde estaba el otro cofrecillo que pillo por aquí Este por aquí, a ver si me dejan. Nada, por allí no me dejan, tío Me las tripas y no puedo... Pues ahí, ahí, ahí, armas y todo, ¿eh? Ahí está la armería, no sé por qué no me deja entrar ahí, tío Qué leche le han dado, esto Bueno, vamos para el sur Vamos Me nos deje, pues allí vamos nosotros Ok, ahora que salir del pueblo Vale Eh, dónde? por aquí Camino a la necrópolis de bestia real Vamos para allá A ver qué, qué nos encontramos Venga. Ahí hay otro punto de guardado, ¿vale? Venga, vamos corriendo Aquí había otro cofrecillo que vi antes ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Una no, vez es que le hacemos este Ven. Tiene arco Pegamos con el ave, ¿no? De trueno, a ver Toma ahí Le hacemos ruptura ahí bien. Venga Tiene más debilidades, pero bueno Pegamos aquí con impulso A ver, ¿o qué? Tres impulsos pues venga Mi nuevo arco, ojo, ojo Con mi nuevo arco <risas> Lo he reventado Bien, bonificaciones y todo Hemos subido de nivel, genial Son tres horas de demo, ¿vale, chavales? A las tres horas se acaba esto Mira, ahí está el cofrecillo que yo veo Que no sé por dónde habrá que cogerlo El otro ya lo hemos cogido, el de arriba Aquí no hay nada Voy a catar a esta, esta ni nada Vino que para allá ¡Eh! ¡Hay otro cofre! Jejeje je, je! Bien Cecina por uno, bueno No bueno, lo que esperaba, pero bueno Ojo, no sé cómo llegar al otro de ese Vamos, eh... no, deja A ver ¡Ojo, más monstruos! Ah, vale, que es corriendo, salen más monstruos Vale, vale Tiene tiene coraza, ¿eh? Tiene la concha, este con el arquito Lo mismo, ¿no? Vamos, el ave de trueno Otra vez, vamos a variopinta Thunderberry. <risa> Thunderberry Oh, pues no, ¿eh? Este no, ojo Me ha picado, pero bien A ver, tiro preciso A ver qué tal Sí, sí, este sí le hace la ruptura, tío Yo Pensaba que no, ¿vale? Pero sí y ahora podremos... ...capturarlo. A ver. 75. ¿Y provocarlo? No. Invocar a un monstruo capturado. el campo de batalla. A ver. Si esto era para invocar a Kala. No la ha quitado. A Kala no. A ver, me han dejado ciego. Siguiente icono indica si que en vez del estado de un personaje La cifra X junto al icono muestra la cantidad de turnos que dura el efecto, ¿vale? Pues ahí tenéis los efectos negativos Veneno, silencio, ceguera, terror y conciencia, sueño y confusión Y ahí tenéis los... Los debuffs que nos hacen pulsa panestáctil durante el combate Habrá mostrar la descripción acerca del icono de la unidad de aliado y enemiga Vale, eso no lo mira A ver, panestáctil Ceguera, ah. reduce la probabilidad de acertar los ataques Vale ¿Y cómo me curo? PV, PH PV PH No tenemos para curar la ceguera de momento Vamos a ver Aquí Tiene debilidad el, el arquito, para nada Que seguís con el arquito, ¿vale? Lo mismo fallo, pero bueno Vale, uno más fallado y otro más cerca no le he hecho la ruptura Bueno, que no veo la vida de ellos y tal No sé Tenemos impulsos Que vamos a fallar Cuatro Bien, bien, bien. <risa> <risa> qué graciosa la lobita Qué graciosa La ochet Vale. No ha reventado. A ver. Objetos curativos. No mostrar nada más. Punto de vida, ¿no? Y pH también se nos está gastando. ¿Cuánto recupera? No sabemos cuánto. Me no ha recuperado todo, ¿vale? Y luego con la cirbelilla. Vamos allá de la mitad Que no sé cuánto Me voy a esperar un poquillo Vale Ok Curación, a ver ah, esta es que no se cura Ok, ok Pues eso lo que decía A ver el coprecillo ese Que me queda por ahí Si no, pues nada No vamos No sé A ver, por aquí me voy a hacer algo He en una canoa De un embarcadero Para desplazarte sobre el agua Si te encuentras con embarcadero Súbete una canoa Para surcar la agua Llegará a lugares inaccesibles A pie Ven, vamos para allá Hostia, oh, qué gracioso Quiero el cofre, yo quiero llegar aquí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, chavales. Quiero el por uno. No está mal. Venga, vámonos. Prove la barquita. Vámonos. Dios, sale el monstruo en el agua también. Madre mía. ¿Qué hacemos? Le pegamos ahí. Un impulso. ¿Cuánto ¿Ah? vale, esperamos? Dos nomás. Mm hermano le hemos hecho la ruptura, ¿vale? ok pego otra vez ahí, se tiene. Malo a quiero capturarlo, a ver si puedo capturarlo 75 nada más Quiero un poquillo para pa llegar al 100, a ver a impulso por dos. Ahí ah, Cuando golpe si sí le hacemos la ruptura, ¿vale? Vamos. Captura. Ahora sí, chavales. Probabilidad de éxito 100. Ahí. Trapa acá. <ríe> Qué guapo, tío. Ah, no, tiene hambre. Venga, subimos de nivel. Muy bien. Pues seguimos. Por aquí no me puedo bajar. No. Pues nada. Está guay Sabía que tiene que haber alguna manera De coger el cofrecillo ese antes de irnos eh, eh, cuidado que sale el rojo también Bueno, pues estamos ya aquí en la necrópolis eh. No Vamos a ver si hay para guardarlo o algo Sí, está guardando ahí desde luego. Pues sí que huele a humana, dice ¿Qué es esto? ¿Qué es? He dado aquí L1, R1, no sé Me sale Deben andar cerca Vale le damos un farolillo Avisan los otros que has capturado Vale, vale Venga, aquí podemos guardar Ok Entonces llevamos ya 49 minutos Madre mía, cómo pasa el tiempo con la demo Eso es bueno porque significa que no estamos pasando bien Y no se me está haciendo larga la demo Mira, ahí tenemos otro cofre Dos cofres Ya me están poniendo los dientes largos Ok Vamos, va a salir un pulpito y una especie de lemur. Vamos a ver, estos que son débiles. Seguimos con la habilidad de caza, ¿no? Vamos a ver, lo bueno que nos ha recuperado la vida y tal. Venga, vamos a por este primero. A por el Joris. Vale. menos lo hemos dejado ahí. Ahora el otro pues a hacer lo mismo el, el trueno, el rayo este Pero aquí Hierba caótica Vamos A ver Vale Vale Sí, sí Este sí es débil al, al rayo, ¿no? Pues toma rayito Ahí tiene Vale A ver A ver Podemos capturar. El monito no, todavía no. Seguimos. Yo seguiría con el monito este, con el. Con el lemur este, con el lloris. Y qué raro que no tenga más. Más puntos débiles. Vale. Ojo, ojo ¿eh? Me han quitado un montón de vida ya, eh. Ojo que me ha quitado ya un, un montón de vida. A ver, ¿qué hacemos? Nos curamos. A ver. Míralo. podemos capturar al Jolly. No da la brocheta. Luego. ¿Se ha curado algo? ¿Qué ha pasado, tío? me está reventando. Leche que le han dado. Al pulpo este. 500, 500 cura la agua, vale. Vale rayos se lo hicimos antes y no no hizo nada, ya no tenemos muchos puntos de... de habilidades, pero bueno voy a utilizar este, a ver si sí, este sí, este sí, vale. cuando sale la flechita para abajo es cuando le hace la ruptura, vale ok, pues tenemos que estar pendiente de esa flechita venga y ahora como es débil a esto, pues le vamos a con impulso, con lo que apagamos cuatro, venga, cuatro impulsitos a tu casa <risa> qué graciosa Nivel 5 Vale, aquí ya nos van dando objetos ¿Vale? Una uva curativa Que nos viene muy bien para curarnos Así que maravilloso Venga, vamos a ver para dónde voy A ver, por aquí sabes qué Cuanto más corramos, más enemigos nos sale. Tuétano Ojo, el tuétano Este no que es Implementa defensa física de una unidad aliada Durante cuatro turnos Vale, pues lo mejor es objeto de batalla O algo, no sé Vale, este está desequipado, vale, vale Tenemos con este Ataque físico 150 Yo creo que hemos mejorado un montón Haría falta otro hacha y algún escudo ¿El está equipado también? Sí. Vale. ¿El casco? Vale. Vale, vale. Voy a ir revisando. Tenemos todo equipado, genial. Vámonos. A por el otro... Cofrecillo, que no sé cómo lo cogeré. Allá. No me va a dejar coger el cofre. Por aquí. Míralo. Fruto afilado. Es pues esto, aumenta la precisión. Pero directamente o. Oh, yo creo que sí. Hemos visto ahora Sí, precisión 123 a 131. Vale, eso una vez que los consigamos hay que darse. A ver, estado. Aquí. Pero no le veo. Aquí, aquí, aquí. Los atributos, eso. Precisión ha aumentado bastante Claro que es muy importante un arquero la precisión ¿Vale? A 131 Deben subir los críticos y eso Pero bueno Por los demás pues vamos bien No sé Ok Acción de, de, de senda de día y acción de senda de noche Por la noche cautivamos y Por el día provocamos Vale pues estupendo, supongo. gusta tutorial. Nah, seguimos. En la necrópolis. Vamos a ver qué nos encontramos. Hay que se va la niña. Venga. Vamos a salvarla pronto. Uh, dos monitos de estos. A echarle rayos, ¿no? Otra cosa no tenemos. Vamos a ver. los rayitos. Ok. Este también para hacer ataque, hacerle la ruptura. El otro se libera. Yo sí, con el ave de trueno. Venga, vamos a ver. ¿Puedo capturarlo o.? No sé. Ok. Yo creo que hay otro ataque de estos más Vale Y ahora ¿Lo capturamos? No sé si podría capturar dos a la vez o qué Yo creo que sí Estupendo Ahí Ya vamos cogiendo el rollo esto Perfecto ¿Qué os parece? Chavales, dejádmelo ahí en comentarios ¿Qué tal? ¿Os parece el huevito? Se hey. He oye el vientecillo por ahí Ahí está la niña Venga Ahora vendrá algún boss o algo, imagino Está llorando la chiquilla, hay que salvarla Ha bien en ¿eh? venir a rescatarla Eh, ahí estás Vamos, deja el lloriqueo Te llevo a casa Una chica bestia, ¿qué haces aquí? Si es una bestia, es lo de menos. <ríe> es que en la aldea siempre nos dicen que debemos alejarnos de las bestias. <ríe> ah, sí, pues tenemos el corazón así de grande. Ya, pero. <ríe> no me fío. Nice, ¿qué hacemos ahora? Vamos ah, a ver la niña No se quiere venir Cautiva a la niña eh, Pues venga, con el cuadrado ¿Quieres cautivar a esta persona? Los datos que utilices desaparecerán de tu, de tu inventario Cecina por uno, vale Tenemos cuatro bueno, Hay que dársela menos Más que he guardado alguna <ríe> Toma, aquí tiene un poco de cecina Eh... Gracias Me moría de hambre Mira cómo come <ríe> Qué rica está Ella también come ¿A que sí? La cefina cura todos los males ¿Ves? Como a las dos nos gusta Ya tenemos algo en común Pues sí <ríe> Está rompiendo el hielo con la niña Para que confíe en ella Alguien viene el abuelo. ¿Qué será esta sensación tan incómoda? ¿Pasa algo? Nada, será mejor que nos demos prisa. Va a anochecer. Vale, y volvemos. A ver si nos deja volver. ¿Qué pasa? Tengo miedo. Ha llegado la noche Las linfaves están más inquietas que de costumbre Mira Ahí hay lucianaguillas y todo Vale, ahí la lo, lara. Los papagayos lo muy lejos Se avecina una calamidad ¿Eh? ¿Entiendes el lenguaje de las aves? Son temerosas por naturaleza Y perciben el peligro antes que nadie Eso es cierto, ¿eh? Cuando vienen terremotos y eso O algo chungo Los primeros en huir son los pájaros, ¿eh? Los detestan de gordo. Se vio hace poco ahí en... En el... Los terremotos de Turquía y... Y de Siria Un saludo para todos ellos Mucho ánimo, mucha fuerza 24.000... Muertos, poca broma el bosque está clamando ¿De qué calamidad se trata? ¿Qué es lo que se avecina? I don't like this. Tengo mal presentimiento, Let's chef Vamos it. ya a la aldea mm. Vamos mm. La aldea de los terios junto a la niña Ahí Hay un lorito, ¿vale? Ahí ¡Todo piselado! Pero mira, se mueve por lo menos y se... ¡Qué eh, idea es eh, la, la ¡Eh! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Nunca había visto una criatura así. ¿Es esto lo que asusta tanto a la linfa? A ver. Lo siento, pero está en nuestro camino. ¿Qué liquidarlo, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Buscamos un compañero. Te acompaña a otras personas, puedes invocarlas para que se unan a ti en el combate. Los habitantes luchan con sus propias habilidades. Las personas invocadas se retiran del combate tras cierto número de turnos, pero podrán ser invocadas de nuevo si aún les quedan turnos. Ok. Ah, podemos invocar a la niña perdida, tío. Astras. ¿Para que no dé ánimo o qué? A ver. Ah, anima ahí. ¡Ojo! ¡Ojo a los quejidos estos, eh! De la criatura Venga, vamos Habilidad de caza Ya voy atacar con el rayo o qué? Como siempre, me quedan ya pocos, eh pH, punto de habilidad Un par de ellos tenemos Venga, A ver El le he fumado, este? Guay, guay, la niña lo va recuperando, tío Somos mola Vamos ah, a el tiro preciso Queda... Sí, mira este. Lo dije antes. Vale, hay que estar atento a la flechita ese. Venga. Camino despejado, ¿vale? Aniquilación, ruptura. Perfecto, nos da de bono. No tenemos objetos, pero bueno. Los no. demás tienen que estar preocupados. Será mejor que alijaremos. Vale. Corre, que no quiero más enemigos. ¿Por allí por detrás hemos ido? ¿Sí, no? ¿Por allí arriba? Yo pienso que sí. Si no de esta manera ya no podemos. ¿Qué Ver. La... Pero qué? Oh chat. Chat. What happened here? Pero qué ha pasado aquí? Village. Our village. La aldea, nuestra aldea. Monster came, S smashing village. Monstruo malo, Destruí, destruyó. Oh no, where's Master Juva? No puede ser, ¿y el maestro? Vamos a luchar, monstruo, luchar Parece Tarzan La niña se habla bien, macho Otro de. Habla muy bien Son salvajes Semisalvajes Quédate aquí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, nos dice la niña Vamos, Akala Vamos a sacarla. Venga. A investigar ¡Oh, ¿Cuánta peña aquí? Déjate a ver la juba. Eh, ok. Mucha peña yo, por aquí, yo. ¿Qué se te ofrece? Un vendedor ambulante. Mira, este sí, este es de comprar y vender. A ver si le puede vender el alcohol. <ríe> Mira, no me sirve. Me da 40. Vale Menor, 40 40 moneditas Pues sí, sí que hay monedas Vale El escudo no sé si lo estoy utilizando Pero vamos, yo creo que pienso que sí No voy a vender más nada, ¿vale? Ok A ver qué tiene para comprar Hacha de mano Ok La rodela A ver Estaría bien, claro. Todo lo que sea mejorar, vale. Equipamos, vale. Ahora venderé el otro hachita. Aquí la rodela igual para mejorar la defensa física y elemental. De acuerdo, está muy bien. No me gusta a mí los videojuegos que hay que, que para equipar un arma te tira ahí un montón y directamente lo equipamos, vale. Lo compramos, lo equipamos. Así que genial Armadurita igual Muy importante que no se lo olvide Ahí, y equipamos Perfecto Y ahora vendemos Que nos sobra, ¿vale? Está, le echaremos la demolición de Vale Y luego era el Este, el escudo de madera Vale, el casco no lo hemos cambiado Este sí La membrana de rana Este se va a fuera A vender Ven. Y este pues nada, el anillo certero que nos dio antes Para la precisión Vamos a encontrar una Una posada, tío Una horita llevamos ya, chavales Cinco minutitos El tiempo pasa, volado. Debería de curarme, no lo sé No tenemos puntos de habilidad La verdad Estaría bien que me lo recuperara Ahí eh, a ver, habilidades Prende habilidad de trabajo ¡Ojo! A ver, costa de aprender la siguiente habilidad de trabajo 30 puntos, tenemos 36 Tenemos tiro preciso y de trueno, ¿vale? A lo mismo nos da descuartizar o algo pues venga, vamos a ver. Que queramos. Ostras, estoy 12, ¿eh? Acepta un poderoso hachazo a un enemigo. Y tiene efecto. Ataca con el arco un enemigo que tiene garantizado sobrevivir con un punto de vida. Apuntar aumenta la de críticos y la precisión de todos los aliados durante dos turnos. Vale, un buff. Trampa, trapa pierna. Hace que un enemigo sea el último en actuar durante dos turnos. Para... Para que vaya más lento Yo creo superior una, Un efecto potenciador De un enemigo Esta no podemos Así que Pues no sé, tío Esta que gasta mucho, ¿eh? Y este le pega el golpe de gracia Y lo deja ahí con un punto de vida Que no sé yo, eso Venga, vamos a ir por Por orden gasta mucho, pero bueno Para el hachazo, ¿vale? Que de, de hacha no tenemos ningún golpe Creo que puede estar bien Mea. Aprendemos, ¿vale? Aprende diferentes habilidades de trabajo Para tener ventaja en combate A uso de los de los puntos de trabajo ganado en combate Y aprende nuevas habilidades Para ello, vea el apartado de habilidades del menú principal Puede aprender habilidades de trabajo en cualquier orden Sin embargo, necesitará cada vez más puntos de trabajo Así que elige con sabiduría Vale, ha hemos elegido esta Pues ya está Ah, vale, esta pide 4 Para comprarla, vale, vale No, no Es coste, es coste de la habilidad es coste de aprender la habilidad de trabajo 100 puntos, vale, vale Ok, ok B. Eh, Vamos para atrás Ok Y ya os digo, no sé si curarme o algo Pero bueno el tiempo pasa mientras estamos ahí. No sé si en el menú o qué. La de la exterior. Ven. No sé cuánto tiempo estaré. La, la demo tiene... Tiene tres horas. las tres horas no me va a dar tiempo a hacerla. Lo mismo la hago en dos partes la demo, ¿vale? Chavales. No sé qué os parece. De esta manera... Para saber cómo es el juego y tal. ¿Vale? vale sale el 24 de febrero y... Vale, 60 pavos, creo. Así que estos de Square Enix no son juegos baratos, precisamente, ¿vale? Pero bueno, tienen buena calidad y, y siempre son buenos juegos. La mayoría son buenos juegos, los de Square Eni. ¿Qué es eso? Están luchando ahí, parece. ¿Qué clase de criatura es esa? ¡Ojo! No calamidad. Calamity. ¡Fuera de estas tierras, calamidad! Eh. <risa> es una especie de... No sé, de criatura maléfica Así que las anomalías que suceden en la isla Son obra tuya ¿Eh? Durante... Nunca había visto nada así ¿De dónde vendrá? ¿Podría ser un presagio de la noche que se avecina? ¡Ama ¡Ah, ataque! han ¡Oh! derribado Maestro, ¿estás bien? The years have dulled my edge, I see. Ya no soy tan ahí como era. Uy, OCHET, es demasiado es fuerte. No, para mí, maestro. El otro te hemos quedado. No. Habla, no te voy a dejar solo, maestro. Te voy a defender. Venga. Ah, sí, soy yo, maestro. Una buena cazadora no huye de su presa, maestro. <risa> qué buena, me cae bien la hacha esta. Además, este monstruo ha herido a nuestra gente. Toma oh, ahí. Pensando el arco. Ah qué esperas? ¡Ven aquí! Mira. Tu azulito. De nivel 4 de defensa. Vamos a ver. Bueno, de PH estamos fatal, ¿vale? Nos tenemos que haber curado, pero bueno no tengo habilidades, me lo malo <ríe> A ver La cirulilla Pega el leñazo No sé si puedo invocar No, la niña ya no, por supuesto Que me dé ánimo, no me voy a curar otra vez ya, porque si no me va a reventar que debería de atacarle una vez, a ver si le hacemos algo ya. A la asesina también la podíamos utilizar en batalla. Está muy bien. Bueno, vale. voy a hacerle algo ya, eh. Pero vamos ya con el hachita ya a... o okay. qué? A descuartizar, ¿no? Acepta un poderoso poderoso hachazo a un enemigo y obtiene efectos potenciadores dependiendo del tipo de enemigo. Vamos a ver, criatura de la ¿Eh? naquesta. Bien, bien Es de la el hacha, ¿eh? Chavales Voy a curar ya está es la cosa muy chunga Este me curaba un montón me, me curaba 500 Vamos a probar el asesino, a ver Y nos da también punto de habilidad Vale Y este no estaría mal, ¿eh? El tuétano me aumenta de la defensa física Vale, vale, ya lo he visto Le hemos quitado una defensa Tenía antes cuatro y ahora tiene tres defensas Vale Venga, vamos a dar uno de estos, creo, ¿eh? A ver cuánto nos recupera de los dos, de punto de vida y de punto de vida. Bueno, está bien, ¿eh? Está muy bien la cocina. Lamentablemente tenemos pocas. Pero bueno, no nos ha quitado tanto ahora. Lo mismo el ave trueno le hace algo, pero yo voy directamente con esta, ¿eh? And Toma ahí Ahí ya va uh, my prey Ahí Y te va a tragar otro and Toma ahí uh, Vale right. car car te voy a dar yo a ti Con mi hacha and no, Último ataque and... Ruptura, bien, bien, bien Let's go. Ok Tenemos ruptura Ah, si sí lo podemos capturar <ríe> Ah, este es indomable, vale, vale Este no se puede ya, pues, nada eh, Estaría bien cambiar Ah, mira, sí, sí Podemos cambiar el arma, ¿vale? Ok, arquito y hacha Y como es de ver? al hacha Le voy a pegar un impulso ahí Que va a flipar Cuatro de impulso Atacamos cuatro veces ¡Ay, ataque! Está parecido eso Gendro de la oscuridad eh, ¡Dios, que me han lanzado ahí, monstruito! <risa> ¡Ya la hemos liado! ¿Qué hago? otro hachazo Estamos sin... Ya, sí <risa> No sabemos lo que son débiles Los otros En fin A ver Tenemos un montón de de estos, ¿eh? Un tajo rodante no sé qué hace, pero. Tenemos tres Yori ahí que hemos atrapado. Venga, vamos a lanzar algún Yori, ¿vale? A ver. ¿Qué hace? He sacado 72 a ese y poca cosa, ¿eh? Poca cosa y. Uf. Me voy a tener que. Dios, se la ha subido otra vez la, la defensa al engendro este. <ríe> Madre mía, chavales. ¡Ostras! Me voy a tener que dar otro. Otra vez de de y... No me puedo centrar en los chiquitines en Los chiquitines me los va a invocar otra vez Y los mato Que les dé a los chiquitines Vamos a ver Ok. A ver este, este, el grande, la criatura de la noche. Okay. Vale. Y ahora con esto que impulso, cuatro ataques de impulso. A atacar a la, al engendro, ¿vale? A la criatura de la noche. Toma. Y lo he dejado en ruptura, ¿vale? Si lo tienes, me da igual. Bien, bien. Más fuerte de lo que pensaba. ¿Cómo estás calentando? ¡Qué bien! Porque ya somos dos. <ríe> Una vez que el medidor de potencial esté lleno, las personas podrán utilizar acciones únicas en el combate. Llena el medidor de potencial y activa tu potencial. De potencial se llena gradualmente al recibir daño romper la guardia del enemigo. Así que llénalo hasta los topes. Ok. Let's go. Venga, a ver cómo lo llenamos. Vale. Los BP son aquellos de ahí arriba, creo, a la derecha. Pues lo tenemos en ruptura este. ¿eh? No sé qué hacerle si seguir atacándole. A... Ahí. Ya mismo me tengo que curar otra vez. Tenemos impulso. <risa> Tengo 300 de vida Esto ¿Me quitan viejo por ahí? ¿Se ha piñado? ¿Qué es eso? A mí que se ha comido uno de los otros o algo Mi... Este lo hemos perdido, tío, ¿o qué? ¿El impulso... Sí, creo que lo hemos perdido ¿Era con el círculo o algo? No sé Ten cuidado, eh Vale, está otra vez ahí Sí, se ha subido algo, ¿eh? Si me doy... El tuétano ¿Qué os parece? Vale, quíteme menos Porque si no... 6, 6, vale Está bien Tenemos pocas habilidades Pero bueno No sé si perdemos el impulso. Esto sí lo perdemos. A ver. O... Puedo combinar el tiro preciso con el impulso. No sé. O sea, el descuartizar. No sé. Creo que me cae con uno de los chiquitillos. Sin querer. Potencial 2C, garra de la bestia. Una vez que el medio de potencial esté lleno, podrá activar el potencial. Vale, eso es lo que estaba esperando. Puse el triángulo y seleccionar la acción 2C. Puedes activar tu potencial. Y podrá utilizar habilidades exclusivas. Esta habilidad no, se, no consume puntos de habilidad. Okay. Venga, eso es lo que queríamos, el potencial este. Bueno, ha dejado ahí fundidos con 27 de vida ¿vale? El Garra de la bestia. Liberar tu instinto salvaje podrá usar esta habilidad exclusiva. Pues vamos allá. Garra bestial Ahí, a todos los enemigos venga Ah, vale, tiene también Ollido bestial, ¿vale? Y colmillo bestial Supongo que la agarra Ok Ojo, no ha matado, tío No, no No ha ido bien esto Ah, fallado, tío Fin de la partida No me lo esperaba Qué chungo pues nada, tío A ver No puedo volver a la aldea ni nada, tío ¿No? Lo digo para curarme Para no tener que gastar Objetos ni nada ah, Aquí se me el mambo. Pues venga A atacar aquí Venga Sí, no, me hables, no podemos capturarlo. Yeah, ¿Sí? right. Ahí vamos. Now, Creo que al subir de nivel nos curan enteros. Y estaría bien para luchar contra el monstruo. Estaría bien. A ver si puedo luchar otra vez con algún monstruito de estos. Cuando salen rojos. La verdad, aquí ya lo cogemos todo. los de estos, pero claro, no me puedo curar. No hay por aquí. Pero para coger el cojoncillo eso pues ya está. Ven. Ok. Están nueve cada uno Sí, que no mucho Pero te van quitando Ahí se me llenan los batallas también okay. Ahí me ha dado otro puntito De eso menos será para el impulso okay. Sí, ahí lo tengo a tope Así si me lo guarda y lo puedo utilizar Contra, contra la criatura esta Malino. A ver si subimos de nivel Bien, bien, bien Esto es lo que yo quería Subir de nivel Vale A ver Sí, nos ha curado Y, y todo Estupendo Eso es lo que yo quería Venga, vamos a ver Si no me salen más monstruitos De estos chicos Y podemos Luego también podremos haber Comprado algún Ahí Por eso si nos interesa Ok. A ver. Tenemos dinero para comprar este. ¿Lo vendimos al final todo o no? Sí. Sí, sí, lo vendimos todo. Comprar. A ver. Esto de vida, ¿vale? Vale 50. Tenemos 1500. Este vale más caro. Este tenemos dos. Mm. Esto me compro 30, no, hombre. Entonces, tampoco. 10, que son 500. Esto es muy importante, ¿vale? Para la vida. Y luego este, lo de la. Punto de habilidad, que también nos viene bien. No, o sé sea que. Además, no podemos traer cuatro. Lo que sé. Compro los cuatro, ¿eh? Venga, para tener ahí puntos de habilidad Ok, vuelvo a grabar Ahí Ahora lo he completado Nos quedan dos horas de demo A ver si por lo menos puedo matar el monstruito este Esto se podía pasar, creo Creo Antes este sí, ahora no ahora no puede pasar Pico Voy a pasar lo más rápido que pueda, ¿vale? Ya lo hemos visto y el león se queda un poco herido Y tenemos que venir a salvarlo ¿De acuerdo? Yo no esperaba que me venciera La criatura esta, tío Venga, ahora ya Con la ciruelita y todo Vamos a ver, con toda la vida llena pues Eso también influye Que antes no vinimos con la vida llena ni con las la habilidades Vamos Come on, then. Here we go. Ya sabemos que Que es débil la chita, ¿vale? No le voy a hacer nada, pero bueno 91, bueno, no sé Ya sabemos que es débil, ¿vale? Ay, ah, lo que no nos ha mantenido son sido los, los BPs Vale, tendría que poner el arquito. <coughs> y... Necesitaría pegarle otra vez más. He pegarle ataque normal, ¿vale? 46. Ok, pero me lleva otro BP de eso. Y ahora me doy impulso. No, no, perdón. Estoy ahí. a 4 ¿vale? Otra veces con las arma equipada. Venga. Ok. <risa> Hemos hecho ahí la ruptura, ¿no? Perfecto. Eh, no me he dado la habilidad de hoy. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Yo no tengo la habilidad del hacha. De caza. Ay, la leche que le han dado. Se me ha olvidado eso. Puedo muy mal. Porque el de se quitaba bastante. Ay. ¿Y para qué quiero yo tanto? Entonces, lo mismo me lo podría comer luego. Esto. Pues no desaparece. Yo pensaba que desaparecían los y estos, pero no. Y si le pego con acá, la qué sé. Hasta que hay un punto débil, a ver, no sé. se le ha quitado el tema ese. Ya nos ha quitado casi la mitad de la vida. Y ahora habilidades no puedo lanzarle porque no. Bueno, vamos a intentarle. Vale. El tiro preciso. Sí, pues sí, sí. Debe el arco también. En a la debilidad. ¿eh? Creo, eh. Mascar. Pues no. Tenemos dos. Ah, claro, porque tenía el arma este equipada. La leche que me han dado. A ver, ahora. No, ahora no le sale. ¿En esto tampoco le sale la.. Un momentillo poner la chita que entonces, sí a ver si con la chita me quitamos más lamentablemente no nos han dado la habilidad la de la hacha, de descuartizar así que esta no esta tampoco, pero bueno sí, le hemos descubierto la habilidad Ay, los, estos chunguillos monstruitos chiquititos. A ver qué hacemos. Voy a pegar ya con el H. ¿eh? No le quito mucho, pero bueno. <grosses> De momento parece que está ahí un poquillo confuso. Uh -huh. Qué fallo, tío, no haber cogido la habilidad del hacha. Pero bueno, es débil al hacha y al rayo. Seguiremos aquí con el rayo. Vale. 93. Bien Ahora tenemos que atacarle cuatro veces está con estos, tío? Vale que creo que se los come Antes le hizo algo a los monstruitos Eso Se los comió o algo Estos son débiles del arquito Debería haber puesto este Van a matar a mí otra vez. ¿Vale? Depende de un aura maligna. Yo creo que ha sido eso, que ha cogido al otro y, y se lo absorbe, ¿vale? Para coger su potencial. Voy a curarme ya. Si no, vamos a.. a los de habilidad me da igual. Pero bueno, está bien. Va a ser una pequeña cantidad de puntos de vida. No sé si me va a curar entero. Prefiero curarme con una uva curativa. Vale Meta sombría, poca broma Ojo, me ha quitado un montón, tío 300 pues Manos mal que me he curado Tengo los puntos de batalla Eso a tope Eso también es verdad Voy a intentarlo, a ver uh -huh. El otro está ahí también Además, no hacemos la lectura este al jefe, porque no veas, tío. Vale, voy a pegar a este tiro preciso al chiquitín. Vale, lo mando al Valhalla. Este me de ha hecho polvo. Tengo que curar otra vez, obligatoriamente Me echa el aliento de oscuridad Vale Te la estás ganando, amigo Te la estás ganando Ahí ya va Ahí ya va Venga, a ver si pasamos esto Ok, el indicador el esté lleno, personas pueden utilizar la acción única en el combate. El potencial se llena gradualmente. Pues venga, así si podemos. Vale. O hachazo, ¿Les pegamos habilidades o qué hacemos? A ver. hay que pensarlo bien, tío. Este no Se este quitamos casi 100 puntos 91 Vale, no me ha quitado mucho con bueno, el mascar Ok Podría dar una cecinita ahora para Recuperar también Punto de debilidad Vale, no son muchos Pero bueno Si pégale ya leñazo otra vez con el impulso o esperar a llenar el medidor Puedo pegar ahí con un Con un yori Me le quita 92 bueno, Oh Dios, ya me han dado más de estos, tío Qué pesado se me aumenta ahí el impulso este o lo que sea el... la habilidad de esta especie venga esto le voy a hacer aquí una habilidad de caza o el tiro preciso que son débiles este está moradito a ver este, a ver si le puedo atacar, vale Okay. Seguimos por aquí, disculpad Venga Yo lo que quiero es Utilizar ahí el potencial, venga Ok, potencial Garra bestial Antes la hice, pero no... No sé La defensa de la... Entre tres Esto estaría bien, pero me dice que utilice el otro Yo creo pero es ataque físico y este ataque físico descomunal. Jope, oh, no sé. Antes hice la carrera y no, no hicimos nada, ¿verdad? Pega aquí un viaje a este que va a flipar. A este. La criatura de la noche. <risa> 192 la hemos quitado. Tampoco es para tanto, tío. Tampoco es para tanto, macho. Ok. pegar aquí con las chitas la criatura está hey, bien bien me curaría otra vez La está bien pero la habilidad es tampoco la Venga, me curo con la uvita me pega algún golpe más la otra. Ahí. eso ahí. Ya se le ha quitado el otro y atacando con el pulso. ¿Qué? My venga Ok Venga. ¿Qué más? Podemos hacer el piego a los motulitos chicos o qué. Quiero preciso. Venga. Plumado misterioso. La ha rapiñado, la ha rapiñado. Rapiña el otro y. Y se hace más fuerte este. Ahora tenemos poco impulso, eh. Tiene tres mallas de esa Poderosa A ver, ¿qué le hago yo a este pavo? Sigo con el A ver. trueno No le veo la vida tampoco, no sé Vale Importante hacerle la ruptura esa Supongo <ríe> Y bueno Vamos a ver qué más seguimos haciendo. Atacar, otra cosa no tengo. 109. Quita la ruptura, le vuelve a venir esto. Yo tengo el potencial. Este es para todos los enemigos. Se le reduce la defensa elemental reduce sus puntos de escudo Sin importar sus debilidades No sé, tío Tiene ya harto ya este 18, my... right. bien Por fin oh, Qué monstruo más cansino Es hungry, dice que tiene hambre Hemos <ríe> subido de nivel, genial Gravitrizante Grande ¿Vale? Para pa curarnos más vida Cuando tengamos más, pe más puntos de vida Ya, pues estupendo Vamos a ver Yo ya no me fío De la... Algo así No debería ni existir <ríe> ¿Qué? Vamos a ver Aquí un poquito hemos quedado <ríe> Esta criatura es solo el principio. Tiene muy buena pinta hecha, ¿eh, ¿vale? Esto no la es el principio y eh, la verdad que me gusta, me gusta la historia y son ocho personajes, o sea que creo que son ocho historias diferentes, ¿vale? Una gran calamidad está a punto de ascender sobre nuestra isla. La noche de la luna Escarlata ¿Okay? qué ¿Qué? Años, hay una noche cada 400 años En la que la luna se vuelve de color escarlata Igual que nosotros con el Seven Days Day, ¿sí? ¿a la, la, la luna roja Ese es mal presagio Ven, maestro Se ha levantado ¿Sí? Ven conmigo Hay algo que quiero mostrarte Voy, maestro Ah, mira, está aquí la Cornelia de los humanos, ¿vale? Cornelia despreciar a tu cazadora favorita, por supuesto. Venga, Zalamer, no. solo he venido a agradecértelo. A ver, volvimos a la niña. El día está a salvo y la niña home. ha vuelto con nosotros. Así que genial. estamos en deuda, debt, así oh, que el asunto Lorden. del territorio lo dejamos apartado our... por el momento. <ríe> Te está quemando la colega ahí en mitad de las llamas <ríe> Me podría haber puesto la llamas en otro lado ¡Vamos! Está ardiendo la Cornelia Está al lado, pero prácticamente estaba ardiendo Maestro Yuba. Territorio por, aquí, ¿Territorio por aquí? ¿Territorio por allá? ¡Qué pesados son los humanos! No lo sabes tú bien, o sea. <ríe> La codicia les puede, así que es mejor no tratar con ellos <ríe> la razón tiene. Pues yo creo que debemos ayudarnos mutuamente, sobre todo ahora, en tiempo difícil. Mm. On, Chet. Vámonos, Chet. Right. Let's go. Ok. Pasamos de escenario otra vez ahí con las tres criaturas estas. Vale. ¿Qué es, ¿Qué es? Tiene tres criaturas legendarias Vale, esto ya no lo digo Terra Cateracta Glacis Habían salvaguardado la isla Del tiempo variable, Pero tuvieron que marchar para proteger Otras tierras Si sí, sí. Quisiera retornar su poder Deberían ser traídas de vuelta a sus costas Antes de la noche de la luna escarlata Y la calamidad que su nombre presagia Eso ya no lo dijeron ¿no? vimos El mural La noche de la luna escarlata es una leyenda antiquísima Y está a punto de hacerse realidad Viste que cuidar de la isla sería una carga demasiado pesada para ti Pero no conozco a nadie más capaz de soportarla ¿De acuerdo? Debes embarcarte en un viaje, Ochet. Antes de que la calamidad no se sole Debe reunir a las tres criaturas legendarias Esa es nuestra ¿Qué? misión Espera, maestro, maestro Si me voy, ¿quién va a conseguir el alimento? No te preocupes por eso, no arreglaremos Oche, eres especial Cuando vi tu rostro de cien nacidas, una voz lo más hondo de mi ser Un día esta cachorra salvará a la isla de una gran tragedia Qué más vidente el león, a ver Hice caso a esa voz Y decidí criarte como cazadora más oye, voz ahí <ríe> El león Ok, maestro Maestro Juva Iré a buscar a estas tres criaturas legendarias Y las traeré de vuelta Cargo, yo estoy de mi querida discípula. Protege la isla, mi ochet I Estoy un poco cansado. Voy a reposar. Está mañado ya, el león. Está viejete, por eso maestro le dijo Chifa? que... Vamos a ver si no ha echado el último aliento. Maestro... Está bien, maestro. maestro Ah, está durmiendo, vale, vale, vale, está roncando. <ríe> me había dado un susto ahí. Claro, tío, no me vuelvas a hacer eso, hombre. Yo, que, yo creía que le había dado en la <ríe> Al león, al maestro Yuba. Digo, ya le ha dado la pechuque Descansa, maestro. Te lo mereces. <ríe> Está muy bien, así gráficamente y tal Hombre, eh, tiene de, de estructura retro, antigua De 2D, 3D, pises de estos Pero está muy bien Este mural es la única pista Venga. Algo es algo, me tomaré el tiempo que sea necesario ¡Qué emoción! ¡Jejeje! Je, je, ¡Menuda cacería me espera! Ya se está frotando las manos. Esto que te decía es muy obvio, che. No debes comerte a ninguna criatura legendaria. Voy la a fuego. La, la duda ofende. Ven cuando tienen ahí su puntillo, gracioso. Está bien. A ver si estos Chet, se despiden o okay. qué. Mucho cuidadín. Mucho. Está gracioso. Cuidadín, cuidadín. Volver sana, sanita. <ríe> Ay, es sanita. Seguro el amor, seguro. Nosotros cuidar, cuidar. Muchas gracias. Tú tomar Cecina, tomar. Cecina, Ñan. <ríe> you, De verdad, muchas gracias. Thank you. I'll be back. Volveré con las tres criaturas legendarias Lo prometo Y aquí comienza nuestra aventura, digo yo Hasta pronto Bueno, ya había comenzado, pero me refiero Aquí comienza la verdadera aventura La verdadera misión de, de Ochet Ochet parte de la isla junto a su fiel acompañante Con el fin de prepararse para la noche de la luna escarlata que acaece cada 400 años Debe encontrar a las tres criaturas legendarias de la isla Y traerlas de vuelta Frente a ellas se extiende el vasto mundo ¿Qué verán sus travesías? ¿Qué escuchará? ¿Qué aprenderá? Yo creo que ya la hemos terminado la demo ¡Vamos! Ocha es la cazadora, fin del capítulo 1 Perdón. No sé si nos dejará explorar más la isla o no No lo sé Como una demo Y nos la está enseñando Vamos a ver La aventura continúa en el juego completo No obstante, aún puedes recorrer el mundo Hasta cumplir tus tres horas ¿Vale? Los demás viajantes aún te esperan en Solistia Tener más compañía te, te aporta más posibilidades Anímate a encontrar a los otros siete Ok, deberemos viajar ahí por el mundo y, y buscarlo ¿Vale? Qué guay Pues llevamos dos horas, yo creo Ahora miraremos aquí ¿Vale? En el punto de guardado Vamos a ver De, de 1.09 pasamos a... 1.33 Ya pues perfecto Nos queda otra hora y horita y media ahí para Para continuar ahí con la demo Vale Vamos a dejar por aquí Yo creo que un buen momento En el próximo Viajar Senda Septentrional de los Terios ¿De acuerdo? Ya sabéis que lo tenéis para descargar y disfrutar En, en Nintendo, en PlayStation y en Steam Así que espero que os haya gustado chicos y chicas apoyarlo ahí con vuestros likes, vuestros comentarios decirme si os gusta, si no os gusta ¿Qué os parece? Sale el 24 de febrero A un precio de módico de, de 60 pavos ¿Vale? Más o menos aproximadamente Pues bueno chicos y chicas Aquí nos despedimos con, con Ochet Un saludito Bye, bye Feliz domingo Y disfrutad lo que queda Bye